Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 5 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Mariana Solari y en este vídeo te vamos a presentar los objetivos que queremos alcanzar en esta unidad. En concreto, nos proponemos alcanzar tres grandes objetivos relacionados con los procesos de evaluación que deben ponerse en marcha cuando gestionamos diferentes espacios educativos, ya sea dentro del aula, en el centro educativo o en la comunidad. El primer objetivo implica tomar conciencia de la importancia de evaluar la gestión de los espacios educativos, en este sentido explicaremos por qué cuando se lleva a cabo una transformación de un espacio educativo, resulta imprescindible comprobar en qué medida hemos alcanzado los objetivos que nos marcábamos y definir cómo podemos seguir avanzando y mejorando en el futuro. El segundo objetivo es conocer algunas herramientas concretas que permiten evaluar el proceso de transformación de espacios educativos, que pueden ser de ayuda antes, durante o después de haber introducido modificaciones en los distintos espacios. En concreto, veremos cómo evaluar mediante rúbricas, listas de cotejo, entrevistas y debates. El último objetivo implica la utilización de un instrumento concreto para evaluar el proceso de transformación de algún espacio educativo. ¿Te animas a alcanzar estos objetivos?